¡Hola todos Soy otro nuevo episodio de Wave Happy Free y estamos de nuevo por aquí, ¿vale? Estamos en el punto no retorno eh, No puedo guardar la partida, ¿vale? No la pude guardar, este episodio lo estoy grabando de seguido No sé si mmm, cuando pueda guardar lo guardaré Así que eso, eh, bienvenidos a mi canal si no estáis todavía suscritos, gente Así que voy a tirar algunas cosillas que me sobran Porque tengo demasiado peso y, eh, exactamente, tengo mucho peso, el paraguas me hace gracia tenerlo, no lo quiero tirar ahora si, sí, el hacha este, lo vamos a, a tirar por ahí y... el eh, mm, mm, mm, paraguas que me hace gracia tenerlo, la verdad, no me gustaría tirarlo tengo de batería y vamos a tirar las botellas más que nada de vidrio para poder tener espacio y poder saltar eh, vale ponía ahí de robar a la botella vale serán botellas que estaban ahí ya y eso gente yo creo que estamos ya de los o sea de los episodios finales del juego eh, por así decirlo eh, de la historia me refiero a neutralizarlo para que no tengamos que matarlo vale. y vamos a llevarnos todo el, bueno sin cargarnos mucho de de chatarra porque si no ya después no podemos saltar vale, la puerta esta hace falta una ganzúa y tengo una, perfecto creo que tengo que llegar ahí y tengo eh, dos extintores para poder apagar los fuegos eso, así que no tenemos problema hostia hostia hostia, hostia. vale vale, eh... se ha el juego y en vez de tirarme abajo lo que ha hecho ha sido tirarme hacia arriba y casi casi me mata vale, tenemos bastantes bálsamos curativos nos vamos a tomar uno porque estamos un poco en la mierda Vamos a forzar la cerradura y a ver qué nos encontramos. Ya sabéis que esto es un punto no retorno que no podemos volver hacia atrás. Esto es lo que hay de final de historia, ¿vale? La misión es secundaria, eh, bueno, la tracks, las misiones secundarias puede que las traigas también. Vamos. No, el linterna no quiera. Fuera de servicio. Ay, vale. Esto nada. Vale. Pues vamos a ir con mucho cuidado ya sabéis que en esta zona eh, tenemos mucho peligro vale. los gases estos que nos nos tiran hacia atrás, ¿vale? Okay. primero van a eso y luego van a esto ya, a la vez vale, ya podemos cruzar vale cada de herramienta no voy a ir cogiendo nada más que después me lleno los bolsillos, como ya sabéis. Y no puedo... no puedo seguir avanzando porque no puedo saltar. Vale, más píldoras de júbilo. Tengo un montón. Ay, pues... me da una pena tremenda... Uf, de que se esté... Mmm, acabo de pegar una hostia, creo. Porque me acabo de bajar la vida tremendamente. Que eso me da una pena tremenda de que se esté terminando ya la historia del juego. Realmente duraba eso unas 20 horitas o cosas así, como cada... Eh, como siempre subimos una hora más o menos de juego, pues normal, ¿vale? Que más o menos unos 20, 20 y tantos episodios pues no hayan salido. <coughs> Aparte podemos subir también las misiones secundarias. Si las queréis ver, pues seguramente las traiga. Hello, do I know you? The uh, executive committee asked me to see how things are going down here. About bloody time! I've been asking them for months. They think everything's peachy keen down here. It's not peachy keen, is it? I don't suppose you saw anyone working on the way in? Unless they were disguising it terribly well, no. They get dotty if they forget to go topside. The XCOM sent me to inspect the... the machine over there. The bucket wheel excavator. <laughs> oh, this is hilarious. Did you happen to notice a bloody great <coughs> hole on the way in? That's because we delved too sloppily and too deep with that thing, and half the mine collapsed. I told the gang to stick to picks and shovels. We start that beast up again, the rest of the mine is going to collapse and take the entire bloody parade with it. That's... quite alarming. Have you removed the activator? Ah, uh, no. The gang don't seem very interested in starting it up. Well, I think you'd better let me remove the activator. I don't want any accidents. Ah, uh, all right necesitas mi cardenal les dejan que necesitas deslizad por Dios, eres la persona más en la bola que he you sure visto en años ¿Estás seguro de que no eres un downer? uh... jajajajajaja <laughs> oh. <laughs> <laughs> vale, eh, baja la máquina. no, some stuff no sé si encargarme oh, a, a, a, a este eh, porque me ha dicho que le hace falta no hace falta su pase no se ve bien y corto otra vez tengo demasiado peso el paraguas yo sintiéndolo vamos a utilizarlo para pinchar este como un pinchito moruno y ahí se me queda la función del paraguas eh, vale no sé si me lo tenía que cargar pero me lo he cargado bueno, y no tenía nada pues lo siento mucho chaval de ustedes pero muerto es que claro, me ha dicho que me hace falta su pase de entrada y digo, pues este me lo cargo yo. Con agua. Por aquí nada, ¿no? Vale, vamos. Eso es que me toma una pastilla que no es. Vale. Snark is a bug on a drug creo que por ahí me puedo meter pero no lo voy a hacer vaya que me muera que... Vale, eh, en vez de... vale, en vez o sea, de ir por el camino principal puede que me muera, vale ok, me hace falta activar esto como tengo un pase de, de guardia capa de las minas, espérate, vamos a coger esto y vamos a ver que nos espera otra vez de nuevo I've got it, what if you come with me and I'm too old what if I sneak you on the train that's against that's against the rules well, if we get caught I'll just say there was a mix up and you can play dumb are you sure remember how I snuck you on that camping trip didn't it work out brilliantly just trust me I trust you Arthur I said y efectivamente nunca fuimos a Alemania porque nuestro hermano creo que murió. Vamos a escapar de aquí corriendo. Ahí vale, que me he metido yo en la máquina. que me voy yo muy a saco y al final me van a matar como tenemos botiquines buenos Si tengo aquí uno detrás si os meto uno detrás lo mejor es que intentéis de darle la vuelta como ahora tenemos el pase, este vale, vamos a salir por aquí y nos vamos a ir este de aquí, de la... Vale. no sé por dónde tengo que escapar, la verdad ¿Dónde me pone que, que me ponga para escapar? Vale, ahí arriba Supongo que es por ahí arriba, ¿vale? Este no, no se ha cojado del asunto Y exactamente ahí arriba Vale, por ahí no puedo cruzar uy, uy, uy, uy. a tomarnos otro bálsamo me queda un poco ¿eh? vamos a tomarnos otro vale dos y por aquí no puedo escapar no vale listo ah mira vale es que estaba haciendo la tuneladora esta del camino vale caigo a tu casa se está destruyendo todo vamos a salir de aquí rapidito que se nos demorona todo Britania, vale. A ver dónde salimos y no sé si este será el final del juego. Oh, es que eres tonto, tío. Eres tonto, pero muy tonto. la de Washington Wells encontrar... creo que no podemos volver ya atrás, ¿eh? porque punto... vale, estamos ya fuera del mapa, como estáis viendo ceringuillas I mean, vacías, nada, no voy a coger nada de esto Simon dice eh, fugarse. Eh, libertad faraday. No good. I'm finally back on the right track. Huh. Vale, por aquí no puedo. Es que me creía que podía subir por ahí. Pero no test chat a eh, wood okay eh fugarse no es un crimen you know Spain I've not been to Spain except Gibraltar. Okay, Bien, un par de policías que no me hace day. gracia. De que me vean. Pero bueno, que me lo cargue la guayaba. You need to have a strong enough sense of self-preservation to leave Wellington Wells on your own account. On you. You need the guilt estas vistas? No sé si terminará por aquí la historia. Mr. Hastings. Just when I'd given up all hope of seeing an engineer. You know, sir, we've come to the end of our time. Some of us cut and run. Some of us stand by our post. Some of us take care of our brother. My brother? What are you saying? All men is brothers, sir. Right. <laughs> of course. Damn thing's so itchy. It's times like these what try men's souls, sir. They try men's souls. I... come you train it's very dangerous to you must get back on the train, the windows of the train. you must get back on board no I'm just here no, to no, take my no, brothers no. to the train mr. Percival Hastings that's me Arthur, Percy no, people no. call me Percy please. Someone has written on this card that you are a bit dim. And you can't be roaming about on your own. You don't seem dim. Right. Well, um mum thinks I can't. Mum thinks I can't. Mum thinks, thinks I can't take care of myself. But I can. So I tell the truth. I really did want to go to Germany, with my brother, Arthur. See, we we'd sort of take care of each other. So I tried to sneak on, but then Arthur said, no, we'd have to follow the rules. Is that so? I'll just run along home. Mum's probably worried sick. Can I go? Oh, this is a day we may all come to regret, Mr. Hastings. But I am not, and to put one more child on that train than my duty obligates me to do. Run along, sir. Yes. Sir, are you all right? I'll best be on my way. terrible oh we have all done things we regret sir some of them we regretted as we done some of them never quite go away I told him we'd go to Germany together I told him I'd hold our passports and I walked off the train with his passport he didn't know how to talk to anyone but me I can't make it up to him now can I no sir I imagine you cannot. Then who is there to forgive me? Some try to forget. I can't do that. Not anymore. Well, I suppose you, you must treat it as a gift. To know who you are. Without that, there's no hope for wisdom. I wish I still believed in some sort of mercy. Life goes on. That is the mercy. Come on, sir. Once you're out there, you'll know what to do. Impresionante, ¿eh? Yo sabía que, que aquí iba a terminar ya, porque tenía toda la pinta. Espero que os haya gustado. No sé si podemos volver al mapa o simplemente ya se ha terminado. Si se ha terminado, me ha gustado bastante la historia. No sé a vosotros si os ha gustado, ¿vale? Eh, tenemos también desbloqueado el acto 2 de Sally. Eh, recordar el pasado, que es necesariamente recordar las cosas tal y como fueron, ¿vale? Podemos jugar también con Sally, ya que la hemos desbloqueado Así que creo que os traeré también la historia de Sally que creo que es bastante interesante, ¿vale? Está cargando esto Mientras que se carga, eh, pues... os comento un poco qué me ha parecido la historia eh, Hay misiones secundarias que no he hecho que simplemente hacen un poco de relleno en la historia principal y están bastante bien, ¿vale? Eh, después la escenografía del mundo es un poco muy amplia cosa que me gusta y a la vez no porque se ve que está muy vacía por el hecho de que falta con, como contenido, ¿vale? El, el juego se tiró en early hace un montón de tiempo y aún así no recaudaron dinero suficiente por eso creo que no es lo suficientemente conocido el juego, ¿vale? Eh, vale. Vamos a continuar y yo creo que aquí ya se ha terminado la historia. Add three cc's. Well, let's just fire this up. Please don't blow up in the next thirty seconds. Vale, eh, somos Saley. Eh, espía es de ese día Vale eh, Ahora mismo somos Sally Como estáis viendo Hemos cambiado de personaje Si Seguimos en la historia del, del juego Y eh, no tengo nada, ¿vale? Solamente píldoras Que eh, nos quitan un poco el líbido Acceso al laboratorio de Sally Vale Me están llamando al timbre Un pañal Uy, un pañal tiene pinta de que vamos a tener un niño también y todo, ¿vale? Por aquí habríamos terminado el final con eh, Arthur, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo con... Alex. He's not going to go away until I answer the goddamn door, is he? Just a minute. I'm out of Blackberry Spant. Come back later. I'll leave it now. Sorry, I don't have any now. No sé, la gente me viene a pedir medicamentos, me parece. Y eso no lo puedo activar ni hacer nada, ¿no? Vale, eh, Nosotros que no. Ahora mismo ya no somos una especie de he Vale, no tengo. Voy a. Voy a mirar a ver si tengo algún arma. Si tengo algo para hacerme. ¿Esto qué coño de pañales? pañales, leche infantil uy, uy, uy, uy, ¿dónde nos estamos metiendo. Eh, que tiene un bebé. Mantiene al, al bebé seco. Vale, que tenemos un bebé ahora. Qué cojones. Creo que están intentando abrir la puerta. No va a ¿Dónde está? ¿Dónde está estoy haciendo! ¡Estás It's Es una reacción muy delicada. saving it para los ¡Se ha vuelto loco el tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? está? Vale, eh, antes de nada voy. a no puedo guardar la partida. Qué guay, no puedo guardar la partida, eso no me gusta. Eh, me gustaría... Vale, esto... Kit defensivo de emergencia. Sally usa jeringuillas adormecedoras para noquear a la gente de forma silenciosa. Es mucho eh, más moderno. Tío, este se ha vuelto... A ver, yo que tengo en el inventario. ¿Qué me has puesto? Jeringuilla adormecedora. Vale. ¿Dónde me la ha puesto esto? No puedo usar la jeringuilla por ningún lado, ¿no? Vale. ¡Oh, no! Vale. Ha entrado en mi casa y me la ha destrozado todo. Ve cómo me lo ha puesto todo el chalo perdido este, ¿eh? El enjoncao. Un enjoncao. No. She broke my brain. It's not possible. We sent them all away. They never came back. It's a, it's a raft. ¿Sani? ¿No? I'm hallucinating and it's a rat and it's gonna bite me. You can't be a baby. You're a rat, you have to be a rat. We better get spot out of here. Vale, eh. It... Tenemos un puñetero bebé. ¿Qué cojones? El tío este se creía que estaba soñando, se creía que era una rata. Y supongo que, que en el mundo no hemos visto nunca un bebé, ¿vale? Es la primera vez que estamos viendo a un bebé. Vale. Oh, eh, mete o a sea, en el de basura the del callejón. Eh, responde al tubo neumático opcional. Vale. A ver, ¿dónde está el tubo neumático? Antes de meter el tío este... Vale, la taquilla no tengo nada. No sé si es por aquí, ¿vale? Estoy echando un vistazo antes de nada. Es que ya... Ya te digo, ¿eh? Tenemos un bebé. Están mandando algo y no sé, responde eh, al tubo neumático. no tengo yo el tubo neumático? Ah, vale, aquí. Eh, Filtrar agua, bueno, necesita este grifo. Vale. Creo que es abajo lo del tubo. Pero no estoy segura. Aquí, vale. Brilliant. Blackberry Joy. Have shown up at a worse time. Hay más gente que quiere zumo de este de uva O oh, bueno, zumo de uva no Uy, lo demora, ¿vale? Que lo he llamado yo zumo de uva Pero realmente no es zumo de uva A ver eh, En el contenedor ¿Qué quiere que lo meta aquí? I right. Tranquiliza Vale Vamos a cerrar esto. Y por aquí también. Vale, por eso está la puerta rota. Porque. Vale, estamos viviendo el juego, pero con historias paralelas. Vale, supongo que también mientras. Vendrá... ¿Qué pasa aquí? Tranquiliza. ¿Qué le pasa al laboratorio? de pasar al laboratorio, que, que acabo de venir de aquí, vale. okay. Vuelve a abrir la puerta. Uy, que viene más gente, ¿eh? Vamos a tranquilizar al bebé. ¿Vale frente, Hay otro tío que, que está llamando a la puerta me hace gracia que llamen a la puerta. No sé oh, lo que va a pasar ahora. Vale, cada vez que cojamos al bebé tenemos impulso de vigor, así que eso está bastante bien. Consigue agua filtrada, yo creo que es para darle... Vale. Ya estamos borrachos. Oh. Es un poco demasiado brillante y brillante, Annie. Okay. Mm, vuelve a abrir la puerta, cambia el pañal. Vamos a encargarnos primero del bebé, ¿vale? Ya que tenemos un niño, que nunca hemos visto un niño aquí en el. Fuego. Try not to poop again until I get a new nappy on you, okay? Vamos para abajo. Esta puerta la vamos a cerrar. A ver si no se nos cuela otra vez un zoom normal de esto. Y, eh. Mm, mm, y a ver qué nos cuenta ahora. Vale. Así ya hemos bloqueado el acceso. No pueden abrir ahí. Constable. whatever te trae aquí? Alguien parece que ha pasado your puerta de la puerta. terrible, ¿no es? I forgot mi key y. And... I had to sort of bash my way in. I've had reports, ma'am. All sorts of people come into your door. Amazing, isn't it? So many people get lost these days, and they keep asking me for directions. You're not selling... illicit substances, are you? You mean aside from Blackberry Joy? To the Constabulary? Oh. Are you... Sally Boyle? Mm-hmm. Oh! How stupid of me! I'm sorry sorry to have been a botherer. I, I know a terribly good joiner. I'll send him round, fix that door up for you. No need, constable. But you're very sweet. I'll just uh I'll be on my way, mom. Jerry bye. I hope Gwen's all right. Vale, vamos a volver a tranquilizar al bebé. Se lo vamos a cerrar ahí. otra vez la puerta qué pesados son eh espérate puedo guardar o oh, no puedo guardar todavía no puedo guardar todavía ¿vale? Estoy cerrando las puertas porque ya os digo no quiero que me roben el bebé. Hello, Miss Boyle. Just wondering if you were uh, planning to, to, to drop by the, um, the the the old neighborhood anytime soon. We all miss you. Don't worry, I'm fine. I'm just in the middle of um cooking. No, I'll get on the blower and let everyone know as soon as it's ready. Promise. Oh, oh, Sigue sí, el really de la nevera. Vale. Solo vamos a cerrar. Que no quiero que me roben a mi niño. Que lo tengo ahí arriba. Vale. leche de la nevera. A ver. No, no, no, no. No, no, no Hemos pasado de ser una máquina matando a ser una matrona. Okay. Mummy promises. Thing is, mummy doesn't know how she's going to feed you. Did you know that? And if she doesn't figure it out, baby is going to starve to death. Is mummy the worst mummy ever? Yes, she is. Yes, she is. Lionel, wait. Lionel might have tinted milk. He has a bit of everything. Ok, otro logro desbloqueado. Eh, júbilo de mora para las masas. Vale, eh, consejo. Ahora eres madre. Vale, ahora somos madre. <ríe> la primera vez que tengo un niño en un juego. Eh, es decir, en cierto momento de la historia, Sally deberá dar de comer a Greg. Vale, no te no te retrase o deberá arrancar eh, de un momento. Vale, si no le damos de comer al niño, se nos muere. Prácticamente, vale. Listen, darling. Me voy a ir a ver a Lionel. Necesito leche. Vale, necesito leche. Cry, you... mm, vale, necesito leche por aquí no es, me voy a meter yo donde no es. todo esto vale, estoy haciendo esto más que nada para que no me roben el niño, vale y por aquí puedo entrar, y ya así tengo a mi niño seguro, vale, como entró un zumba de esto, ya tranquilita, es verdad, ahora ya no tenemos todas nuestras habilidades, supongo que aquí tendremos habilidades distintas vale, y eh... o son las mismas, son las mismas ¿no? o no, son distintas, vale Doble, doble eh. Podemos duplicar, ¿vale? Y estas son prácticamente las mismas, ¿no? Ok Vale, podemos guardar la partida Uy, uy, uy, uy, uy Guardado manual O sea que la historia de Arthur ya la hemos terminado de por sí En este capítulo, ¿vale? vale Hemos empezado una nueva con Saleh. Hay misiones que sí es verdad que no hemos terminado con... Boyle. Otra misión encontrada, ¿vale? Es cierto que hay misiones que no hemos terminado con Arthur, mayormente la secundaria. Pero no sé si puedo rescatar esa partida o lo que sea para traeros la, las misiones secundarias. Cosa que no tendría mucho sentido porque ya hemos terminado la historia, ¿vale? Así que, gente, eh, estamos en el distrito... ¿Esto qué es? Refugio, ¿vale? Tengo que otro refugio que nos está marcando Y nada chicos, hoy lo vamos a terminar aquí eh, Una media horita más o menos, ¿vale? Hemos visto cómo ha terminado la historia de Arthur como ha empezado la de Sally Una pasada, la, la verdad Así que espero que os haya gustado Le deis un pedazo de like, comentéis eh, Y os suscribáis si no estáis suscrito. Así que nada, chao, chao Hasta el próximo vídeo